y bienvenidos a cosas que nunca nos preguntan no se llamaba así preguntas que nunca nos hacen no preguntas que nadie nos hace así se llamaba vale el caso es que hay muchas preguntas que se le hacen a otros youtubers y a otra gente que tiene youtube que tiene canal a nosotros nunca nos la han hecho y así vamos a contestarlas. La primera, ¿qué cámara de vídeo usas? Pues la cámara que video, de vídeo que uso ahora es una Star Blitz de 5 megapíxeles. Esta es la cámara que uso yo ahora. Que tengo, la, me la compré de segunda mano. El único problema es la batería que se gasta muy rápido y tiene que estar casi siempre conectado. Bueno. una Sony antigua también de segunda mano con pantalla pequeñita y visor y tarjeta larga que no sé cómo se llama ahora bueno así ah, no sé qué stick pro o algo así bueno la, la tarjeta luego hemos tenido esta una DC, de DC que nos la vendió un tío nuestro y la primera que tuvimos fue una que se llamaba una Netway y se le uh, iba a pilas, y entonces se le rompió lo que aguanta las pilas y, entonces y además se gastaba muy rápido. Luego la segunda fue esta, que es lo que les pasa y no la usamos porque cuando se abre se le rompió el cable. Bueno, el cable de dentro de la pantalla y no hace contacto, y por tanto no se ve, ¿vale? Luego, hemos tenido otras cámaras Mi hermano y... Mi hermano y otro, mi otro hermano tienen una Nikon que a veces la usan para el campo, pero... Ah, para cuando van de... excursiones y cosas de esas y a veces también grabamos vídeos en casa con esa. y más o menos son todas las cámaras que tenemos Esto ya Vale. Porque grabo con la cámara. Con la cámara, sin que... Sin que... eh, Eso. Eh, igualmente. igualmente. Voy a doble? Voy a doble? Muy bien. Estoy aquí grabando. Os enseñaré los, os explicaré sobre. Pregunta 2 Los editores, editores de vídeo que uso. Antes usaba. Usábamos el OLED Video Studio 8, también usábamos el Pinacle a veces, creo que era el 7. Y bueno, ahora vamos a ir. También usábamos. Ahora usamos este. Yo tengo la versión. Ah, lo dice aquí abajo la versión 2.42. Mi hermano tiene otra versión que no sé si es más nueva o más antigua, pero a él como tiene un netbook le va mejor esa versión y a mí me va mejor esa. Esta. Y bueno, este es el, el Videopad Studio. Es gratis si sí, usas no comercial, pero... Poner monetizar el vídeo si está hecho con este es... uso comercial. Ah, pero, <risa> bueno, el caso, y luego también a veces usamos el movie maker, pero cada vez lo.. Antes era más bueno y cada vez va siendo peor. Mira, qué sencillo. Sencillo, demasiado. Pero para algunas cositas sirve. Y después el flash para hacer.. Flash para hacer animaciones o intros para el principio. Lo utilizamos. Y bueno, no sé si me veré en la cámara. Más o menos esto ya está. Y esta es la segunda pregunta. Voy a parar. F7. Acabas de perder el tiempo y no la vas a poder recuperar. Así que dale dislike a este vídeo. Y no te suscribas ni nada. Adiós.